Con este vídeo cerramos el camino que empezamos con el vídeo anterior cuando hablábamos de transiciones y de transformaciones y lo hacemos hablando de las animaciones. Cuando hablamos de las transformaciones decíamos que eran operaciones que devolvían elementos estáticos. Posteriormente añadimos las transiciones que ya nos permitían dotar de cierto dinamismo a eh, los elementos HTML. Y aquí llegamos a las animaciones que podemos considerar como la técnica más compleja o la técnica más potente dentro de este pequeño mundo dentro de CSS que son los, eh, los efectos. Así como las transiciones se podían apoyar en las transformaciones, las animaciones se apoyan en las transiciones. De manera que podríamos considerar una animación como la posibilidad de poder unir varias transiciones con el objetivo de conseguir efectos más complejos. Para ponerlo en práctica, vamos a partir del documento como lo habíamos dejado en el vídeo anterior y eh, vamos a hacer que nuestro elemento... De trabajo no sea el DIP que teníamos, sino en este caso ya la imagen solamente. Para eso nos vamos a venir aquí y vamos a hacer que esto de aquí no sea el DIP, sino que sea la imagen. Ya podemos quitar el display y también por ahora vamos a quitar, vamos a limpiar el resto de reglas. Bien, pues el objetivo va a ser construir una animación que haga que el reloj parezca que esté vibrando de manera similar a lo que pasa en los TVOs ¿no? o en los cómics. Este efecto no podemos realizarlo con una transición, ya que únicamente nos permitiría girar hacia uno de los extremos. Mientras que aquí lo que necesitamos es que haga el efecto vaivén, es decir, que vaya hacia la derecha, luego hacia la izquierda, luego hacia la derecha y así un, un número determinado de veces. ¿Y para esto qué nos hace falta? Bueno, pues toda animación se compone de dos elementos fundamentales. El primero son los keyframes, o fotogramas clave. Un fotograma nos va a describir cómo se muestra nuestro elemento en un momento determinado de la animación. Así que los fotogramas clave no son ni más ni menos que fotogramas de un punto destacado de ese tiempo que dura la animación. Por ejemplo, los dos fotogramas clave que siempre tienen que existir es el punto inicial y el punto final. Es decir, cómo se encuentra en la posición inicial nuestro elemento animado y cómo se va a encontrar cuando la animación acabe en el punto final. El sistema automáticamente animará elemento para que vaya de un punto a otro, va a crear la transición para que vaya de un punto a otro. Lo bueno que tiene es que podemos crear puntos intermedios de manera que el navegador los enlace mediante diversas transiciones. Vamos a verlo con el ejemplo. Eh, la palabra clave que hace falta, la etiqueta que hace falta para crear estos keyframes es keyframe. A continuación de la etiqueta colocamos un nombre que describa el conjunto de keyframes que, eh, que vamos a definir. Por ejemplo, en este caso, reloj. Y entre llaves vamos a definir cada uno de los keyframes. Como he comentado antes, hay dos que son fundamentales, que es el inicial y el final. Para hablar del eh, inicial, podemos utilizarlo para declarar el inicial. Podemos hacerlo de dos maneras. La primera es definiendo el porcentaje de tiempo al que hace referencia, que es obviamente un 0%. O eh, lo más habitual, que es con una palabra clave, que en este caso es con la palabra clave from. Y entre llaves, definimos las características que va a tener nuestro elemento en ese momento de la transición. En este caso, eh, está claro, el reloj va a partir del punto inicial, de tal y como lo tenemos aquí puesto. Y eh, vamos a hacer entonces que la transformación, en este caso con la operación de rotación, sea a 0 grados nuestro punto final va a ser exactamente el mismo así que voy a cogerme la misma regla y la voy, a la voy a copiar abajo pero en este caso con otra palabra clave que no es from sino que es to. por supuesto podría haber puesto un 100% para el caso es lo mismo entre nos vamos a declarar puntos importantes, eh, fotogramas importantes en toda nuestra animación. El primero es girar el reloj a la derecha, por ejemplo unos 15 grados, y eso tiene que ocurrir más o menos en un cuarto de nuestra animación, es decir, en un 25%. Así que declaro una regla para el 25% que lo que tiene que ocurrir va a ser que se produzca una transformación de rotación, en este caso 15 grados perdón, he puesto en castellano bien, lo que va a pasar es que eh, nuestro elemento va a empezar en 0 grados, va a empezar vertical como lo tenemos ahora y al 25%, a la cuarta parte de nuestra animación, del tiempo que dediquemos a hacer esta animación, va a girarse 15 grados hacia la derecha por supuesto, en el 50% voy a casi a copiarla En el 50% lo que querremos será que vuelva a ponerse en el punto inicial, es decir, que tenga rotación 0 grados. Y en el 75%, a los 3 cuartos, lo que buscaremos será que gire 15 grados, pero en este caso en sentido antihorario, en este caso hacia la izquierda. Pues con esto ya tenemos definido todos nuestros keyframes, todos los fotogramas claves en nuestra animación. Pero lo que nos falta es definir la animación. Nos falta lanzar un evento para que esa animación comience y en ese evento, en ese momento que la lanzamos, definir qué características va a tener esa animación. Por ejemplo, cuánto tiempo va a durar. Para eso vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho antes, que es utilizar la pseudo clase hover. Es decir, lanzaremos el evento cuando eh, nos pongamos con el ratón encima de, encima de nuestra imagen. Y aquí dentro vamos a definir animación. Para eso hay una serie de palabras claves, donde posiblemente la más importante sea definir el conjunto, perdón, el conjunto de, eh, de keyframes que vamos a aplicar, que en este caso va a ser realmente reloj. La siguiente cosa también importante es decirle cuánta duración va a tener nuestra animación. en este que utilizaremos la propiedad animation duration que en este caso va a ser por ejemplo 0.25 segundos otro parámetro interesante otra propiedad interesante es la de indicar el sentido de la animación la animación puede ir desde from hasta to o desde to hasta from o incluso podríamos hacer que fuera de from a to en las pares, o mejor dicho, en las impares, y de to from en las pares. Hay ciertas eh, propiedades, ciertos valores que se le pueden dar a la propiedad, de manera que podemos hacer que la animación transcurra en un sentido o en el otro. Para eso la propiedad es la, eh, la propiedad de, de dirección, que tiene varios valores, en este caso vamos a poner el normal. Y por último, podemos también, aunque hay más, pero al menos de los importantes, podemos configurar cuántas veces queremos que se repita nuestra animación. Vamos a poner, por ejemplo, 8. Vamos a tener un punto de partida y luego lo cambiaremos. Ya tenemos definido esto, vamos a probarlo. Venimos aquí. Y vemos ya cuando nos ponemos encima, ya acabado, que eh, se produce el movimiento ocho veces. Puede ser más interesante hacer que esto fuera infinito, que no tenga fin, y se le puede poner aquí el valor infinito. Vamos a probarlo otra vez. Y ya, eh, ya no para, ¿no? Ya constantemente la, anima la animación se repite constantemente una y otra vez. Vamos a darle un poco más bonito, a vez que quede un poco demasiado grande esto, vamos a reducir el tamaño de la imagen. Por ejemplo, vamos a ponerle 120 píxeles. Aprovechando las propiedades, podríamos simplificar un poco más la, la animación. Por ejemplo, podemos venir aquí, comentar esas dos líneas. También esta última regla. Y eh, decirle que esta de aquí, en vez de ser la que empieza un cuarto, ser la primera y esta, que sea la última. Y lo que haríamos es que en vez de utilizar que la dirección sea normal, poner que la dirección sea alterna. Pues habría que bajar el tiempo un poco, ya que hemos eh, dividido a la mitad la transición, y si lo vemos aquí, vemos que el efecto es el mismo, solo que de una manera más sencilla. Lo que estamos haciendo es eh, diciéndole que en un principio el primer ciclo de la animación vaya de aquí hasta aquí, de 15 a menos 15, y que en el segundo ciclo vaya de menos 15 a 15. Como antes incluíamos toda la animación y duraba 0,25 segundos, aquí que solo es una parte de la animación, solo es el ir o el venir, eh, su tiempo va a ser, eh, lo hemos dividido por la mitad. Bien, pues esta es una forma sencilla de, de arrancar la animación que es utilizando el hover, pero yo creo que ya es interesante empezar a conocer otras formas de lanzar eventos. Para eso vamos a colocar un botón en nuestra página, de manera que al pulsar el botón la animación comience. Ya para eso nos hace falta algo más, y ese algo más es un poco de Javascript. No es un Javascript complicado y nos va a permitir ver otra forma de poder lanzar un evento. Eh, vamos primero a poner el botón. Vámonos al HTML. Y eh, vamos primero aquí a colocar un botón. Un identificador, por ejemplo... Run. Vamos a también poner identificado la imagen. Y eh, por último vamos a poner aquí un enlace al código fuente donde va a estar nuestro código Javascript. Por ejemplo, vamos a llamarle como está aquí solo que en vez de CSS va a ser Javascript bien, este va a ser nuestro nuevo nuestro, nuestro nuevo documento HTML y lo que va a hacer falta ahora es que nos creemos un documento Javascript vamos a llamarle vamos a guardarlo eh, vamos a llamarle con este nombre, solo con la extensión JS. Bueno, vamos a empezar el fichero creándonos un listener que va a estar escuchando el evento de carga de la página. Vamos a window punto, y añadimos un listener. En este caso, vamos a querer que escuche el evento de carga... Y cuando esté cargado, llame una función que va a ser, vamos a llamar, por ejemplo, iniciar. Bien, eh, vamos a crear la función iniciar. Esta función lo que va a hacer, va a ser, va a localizar el botón. Vamos a crearnos una variable, vamos a llamar run, que lo que va a hacer va, va a ser, en al doom y buscar, un elemento por identificador que va a ser run. Digamos que ya en la variable run lo que tenemos almacenado es el, una referencia al objeto botón que tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser de manera parecida a lo que hemos hecho antes, al objeto botón vamos a añadirle perdón añadirle un listener, que en este caso va a ser la pulsación del botón, hacer clic sobre el botón. Y en este caso vamos a llamar una función que se llame activa run o acceso a run, que es la que vamos a definir ahora. Vamos a hacer false y la definimos. Bien, pues en esta función vamos a eh, lanzar realmente la aplicación. Vamos igual que antes a crearnos una variable que eh, tenga almacenado que tenga referenciado al reloj, a realmente a la imagen que consiste el reloj. Que en este caso hemos puesto el identificador, reloj. ¿Y eh, cómo vamos a hacer que se lance la animación? Bueno, pues vamos a crearnos una clase, vamos a vernos al CSS. Vamos a crearnos una clase que va a ser realmente el contenido de esta, vamos a copiarnos casi el contenido de esto, mejor. Y le eh, vamos a dar, por ejemplo, anima reloj. Bien, pues lo que vamos a hacer va a ser aplicar esta clase a nuestra imagen de manera que cuando la apliquemos la animación arrancará vamos si acaso también a comentar esta de aquí para que luego no nos confunda y vámonos a JavaScript donde simplemente lo que vamos a hacer va a ser eh, asignarle la clase Anima reloj. Bueno, pues vamos a ver si funciona. Antes que nada, vamos a grabar el, el, el JavaScript. Más que nada porque eh, el, el, la conexión dinámica que tiene Brackets con el JavaScript no funciona como funciona la de CSS. Así que primero grabamos y vamos a probar. Venimos aquí, damos a run y vemos que funcionar no funciona. Así que vamos a aprovechar un poco el, las herramientas de desarrollador para ver si conseguimos investigar, a ver qué pasa. Venimos aquí, vamos a Herramientas, entonces para Desarrolladores. Se nos abre el, la, la consola de, de desarrollador y vemos que enseguida nos marca que hay un error. Vamos a conocer el error, pinchamos en el error y nos dice que no puede cazar una referencia ya que eh, iniciar no está definido. Nos extraña que no esté definido y vemos que efectivamente es que no está definido porque pone iniciar. Está mal definida el nombre de la función. Así que parece que lo es sencillo, venimos aquí, ponemos iniciar, vuelvo a grabar, voy a cerrar esto de aquí y voy a, volver a lanzar. Y ahora sí, mi animación ya funciona como pretendía. Bueno, pues nos queda un paso más por encima. Hemos encadenado varias transiciones para montar una animación y ahora lo que vamos a querer hacer es poder unir, poder encadenar varias animaciones para hacer una animación más compleja. ¿no? Y para eso lo que vamos a utilizar son tres nuevos eventos que aparecen ahora en Javascript que nos van a permitir controlar el estado de la animación. En nuestro caso vamos a trabajar únicamente con el, el, el evento que finaliza, el evento que se lanza cuando la animación finaliza. Vamos a verlo con, con un ejemplo. Eh, vamos a irnos al, al CSS. Vamos a empezar a quitar aquí el infinito y poner 8. Y lo siguiente va a ser irnos al HTML y añadir otro elemento, en este caso no lo vamos a complicar, y lo que vamos a hacer va a ser simplemente poner otro reloj, solo que con otro identificador, por ejemplo, reloj 2. Para que esto quede un poco más separado y veamos un poquito mejor el efecto, vamos a irnos al CSS, y al identificador 2, perdón, al identificador reloj 2, Vamos a posicionarlo relativo y vamos a separarlo, vamos a desplazarlo, por ejemplo, unos 300 píxeles. Bien, pues bueno, la idea va a ser que el primer reloj suene, el primer reloj vibre, y una vez acabe el primer reloj de vibrar, entonces en ese momento justamente empiece a sonar, empiece a vibrar el segundo reloj. Para eso vamos a ir a JS, a Javascript. Y vamos a seguir un poco la filosofía que hemos hecho hasta ahora. Simplemente hay que encadenar un nuevo evento. Eh, cogemos el reloj otra vez y le añadimos un listener ¿Qué evento ha de escuchar? Bueno, pues uno de esos eventos que, ha, que aparecen ahora, que se encargan de gestionar las animaciones, y en este caso es el que va a saltar cuando la animación finalice. Vamos a llamar a la función run 2 y eso nos quedará crear la función. Vamos a aprovecharnos de, de esta de aquí porque es muy similar. Lo copiamos, le cambiamos el nombre y en este caso hay que buscar el reloj 2. Esta línea nos sobra y simplemente lo que haremos será al reloj 2 justo cuando, será, cuando acabe la animación primera le volvemos a aplicar la clase que ya tenemos creada, que es la que lanza la animación. Como vemos, consiste simplemente en realizar diferentes procesos que vienen encadenados por diferentes eventos. Muchos de ellos ya conocidos, como es el load o es el click, solo que en este caso aparece uno nuevo, que es el que detecta la finalización de la animación. Vamos a, vamos a probarlo, vamos a grabar primero esto. Vamos a probarlo. Y aquí lo tenemos.